de vuelta mis amigos, este es su programa de mañana, les decía al momento de irnos a la pausa que estaba ya con nosotros, nuestro invitado del día de hoy, se trata del licenciado Ramón Antigua Ramón Antigua además de licenciado en contabilidad también es contabilidad o administración contabilidad, también es abogado o sea tiene una doble licenciatura en ese sentido, este caballero está aspirando a ser parte de la... Sí, está aspirando a ser parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Creo que sería una decisión interesante para el país tener a Ramón Antiguo en esa posición. Buenos días, Ramón. ¿Cómo andas? además este hombre es presentador de televisión y cosas, cosas. O sea, Comunicador. Comunicador. Buenos días, Ramón. Bienvenido al Buenos programa. Días. Bueno, Ramón, jóvenes. ¿cómo tú estás? Bien. Qué bueno, con qué la bueno. Frescura de, con la frescura sí. de diciembre. Te suelto a Ramón. Ramón, <ríe> para poner en contexto a la sociedad franco-macorizana, tu posición actual como aspirante, ¿está por definirse o ya está definida? Está por definirse en atención a que el, eh, está establecido por la ley 10.04, que es la que eh, rige el sistema de control y auditoría en la República Dominicana, que debe ser un, eh, la, el depósito de la aspiración mediante un expediente que es la hoja de vida o currículum, una evaluación que hace la, una comisión, que se llama Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, Luego los que pasemos ese, ese filtro, vamos al, al pleno de la Cámara de Diputados, de donde se eligen a 25 miembros de la totalidad de los evaluados. O candidatos. ¿eh? O candidatos, candidatos sí. Y de eso, esos 25 van a una comisión de la Cámara de, de Senadores, o del Senado, mejor dicho. Y esa comisión del Senado elige o selecciona a, a 15 Tres, cinco ternas de tres. Esas cinco ternas van a la, al pleno del Senado y de ahí el Senado elige a tres, a cinco. Ramón, y esos son los miembros de la Cámara de Cuentas. Yo quisiera que tú pusieras en contexto a la gente. ¿Qué es la Cámara de Cuentas? ¿Qué hace y para qué sirve en una nación democrática una entidad de ese tipo? La Cámara de Cuentas, de acuerdo a la ley 10.04 y lo que está estableciendo los artículos 245 al 250 de la Constitución de la República, es el órgano supervisor de control y auditoría de los recursos del Estado Dominicano, los recursos públicos. Eh, el presupuesto, todo centavo, todo centavo que genera el ciudadano dominicano que compone el presupuesto de la Nación, Puesto en manos de ciudadanos con la categoría que la ley le establece, debe ser supervisado o auditado por la Cámara de Cuentas. Bien, por ahí Ramón, Díganos, eh, señorita. he dicho esto y viendo que a propósito, en las últimas semanas, meses, hemos visto mucha actividad en relación a lo que tiene que ver con la función de la Cámara de Cuentas y los funcionarios, las declaraciones juradas y todo lo demás. ¿Qué motivación recibe usted o qué motivación interna tiene para participar o ser miembro de la Cámara de Cuentas? El, primero, le, como decía el doctor Amado José Rosa, eh, entendemos, creemos que tenemos las competencias. Y lo segundo es una manera de hacer un aporte al país a través de las propuestas y sugerencias que podamos y estamos dispuestos a hacer para eh, operativizar el, los procesos de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es una estructura bastante, eh, con bastante responsabilidad porque, y más en este tiempo. Sí. Más en este tiempo. Eh, pero requiere todavía de algunas, eh, de muchas, eh, reformas cambios variaciones y sobre todo de direccionar el accionar de la cámara de cuenta hacia procurar lo que manda la constitución y la ley diez que es de la supervisión del uso eh, adecuado y oportuno de los recursos del estado entonces nosotros entendemos estamos convencidos que podemos hacer un gran aporte desde esa posición Mira. bien ¿Por qué debe ir Ramón Antigua a la Cámara de Cuentas? Porque vamos a hacer los aportes necesarios para eh, enrumbar, direccionar, como decía, eh, el trabajo, las funciones de esos miembros de la Cámara de Cuentas. Miren, la Cámara de Cuentas es, eh, como le decía, la definí, es, el, es, el, es el órgano superior de supervisión, fiscalización, control y auditoría de los recursos del Estado. O sea, eso está todo. Una fundación X, la fundación de, de gatos Garcinos, sí. recibe 12 pesos al año del Estado Dominicano, del presupuesto. Esos 12 pesos están sujetos a auditoría por la Cámara de Cuentas. Te hablé de 12 pesos y una asociación de gatos galcinos. Imagínate tú, poner miles de millones de pesos en manos de un funcionario... Cualquier parecido que no con tenga. cierto trozo de la historia dominicana es pura chepa. Sí. Adelante, siga, continúe. Entonces, amigo. es necesario... Eh que esta institución, que dicho sea de paso, en el, en el aspecto histórico, la Cámara de Cuentas se crea en 1854, apenas 10 años de la, de, la, de la independencia de la República Dominicana, y es fundamentada en un informe que da Juan Pablo Duarte, de unos recursos que habían puesto en sus manos para dirigenciar eh, la parte económica del proceso de Muy independencia. Entonces, ese informe que presenta Juan Pablo Duarte es lo que le da origen es lo que le da origen a la, a la, a, a, a la, la existencia de... de la Cámara de Cuentas. Que en principio, desde la, desde la, eh, desde la independencia, desde el primer gobierno eh, en la República Dominicana en 1854, con un país eh, independiente, desde ese momento existía la Cámara de Cuentas, pero era un, un consejo de ministros o de encargados o de, de líderes que manejaban las instituciones. Entonces, habían eh, de cada institución del Estado había un representante que conformaba ese, ese pleno que era lo que se llamaba, la, lo que fungía como la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Eh, Estamos hablando de 1854, eh, antiguo, la más vieja de las instituciones del antiguo, Estado Dominicano. para ser miembro de la Cámara de Cuentas no hay que tener en, en, en llaves políticos, o sea, no se llega En República Dominicana es posible que hay sea que necesario una... Alguna... O sea... ¿Mm? No, pero digo yo que si no, porque naturalmente entiendo que los políticos de San Francisco de Macorís, que tienen un excelente representante ahí, deben aupar eso, independientemente de que sea de una forma o de la otra, porque es Nosotros, importante que San Francisco y la región tengan un representante de la Cámara de Cuentas. Esa debe ser la... En los lugares donde, donde se toman las decisiones. La Nosotros pero, como miembros de este programa hemos dicho que se requiere, se requiere de que se... ¿Se puede inteligir un plan verdaderamente del proyecto de desarrollo nuestro que involucre o que integre ese, en ese plan tener representantes nuestros claro. en las distintas entidades que nos dan la oportunidad de representación? En ¿Tú, este caso. ¿Tú cuentas con Ramón. un apoyo político antiguo? No. ¿Y empresarial? Sí, sí total. Mira. ¿Quiénes te están eh, proponiendo? Empresarial y, y social con un alto sentido de, de, de, de, de cooperación y de, de apoyo. Mira, yo tengo aquí el obispado de, la, del, de San Francisco de Macorís de de Aparte del obispado, nuestro querido Monseñor María de Jesús Moya hace su, su comunicación. Así como también la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la, eh, nuestra Universidad Católica Nordestana, el Colegio de Contadores, también el Colegio de Abogados que, al cual pertenece y una hoja de vida donde aparece Ramón Antigua como Licenciado en Derecho magna cum laude y a la vez contador público autorizado con magíster en Derecho Civil y demás. A todo esto, lo que nos falta entonces, qué nos falta para producir una representación en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y para que tú seas impulsado por esta sociedad. ¿Qué, qué faltaría? ¿Qué tú entiendes que debe faltar? El... ¿O qué necesita él para...? Lo que necesitamos es eh, eh, eh, esta oportunidad que ustedes nos dan, es parte de ese apoyo. Eh, para confirmar y ratificar la, la, la, el empoderamiento, la propuesta que hacen además esas instituciones que menciona eh, Francis, eh, la Federación Dominicana de Comerciantes, la Cámara de Comercio de la Provincia de Duarte, el Consejo Social Económico de San Francisco de Macorís, el, el, el, la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte, la, la Unión de Comerciantes y Empresarios de la región del, del Nordeste, eh, la Federación Nacional de Pequeños y Medianos eh, Empresarios, FENAPIME, le dije la Federación Nacional de Dominicana de Comerciantes, es eh, a nivel nacional, eh, el, consejo, el Consejo, Económico y Social, ese es fundamental, que ah, es el que, que es, desee, diseña sí, la política, es ahí donde el estoy, consejo en Económico y el Social, el Consejo Económico y Social de manera eh, institucional y directa asume asume esta propuesta que estamos haciendo a la Cámara de, de Diputados sí. para ser electo ¿Se en la lee? Cámara de, de Ramón. Comercio. Ramón, de era quien llegó a sí. Para qué Bueno, sí. bueno. Sí. <risa> bueno ya, está. Sí, ya sí Pero se lo acabó lo de arreglar esto. Sí. El, mira, mira el viceministro qué, de Medio Ambiente. Señor, ya para ahí. acá, Fulvio, que tuve sí. eres hombre de esta... Tú eres parte de este staff. Aquí está nuestro compañero Fulvio. Dámole, no compañero de partido, como, sino amigos. Como que ya no, no estamos no Como que estamos blancos, ¿verdad? Sí. Estamos blancos. Estamos blancos. En no, la comunidad de la No, no, pero claro. Qué gusto, Fulvio, tenerte por acá. Eh, la disculpa a Ramón sí, vale, que vale. entra así. Sí, el claro. en el parque. Sí. Ah, sí. Te, vamos te, avisar, te, avisar, te vamos a avisar, te <ríe> vamos a avisar. Fulvio, <ríe> <ríe> no Karen. te vayas. No, vamos a buscar. Ok, la bien. Eh, partiendo de eh, unos aspectos importantísimos que planteaba Francis y que usted daba seguimiento, eh, en lo que son los requisitos, hablaba de su hoja de vida, eh, las carreras afines que deben de ser para participar en la Cámara de Cuentas, y el apoyo de la sociedad y de diferentes sectores tener más de 30 años de edad, una hoja de vida en la parte íntegra y del comportamiento moral, que son requisitos fundamentales para pertenecer a esa Cámara de Cuentas. Quiero escuchar su posición y voy a citar este comentario que hacía Luis Abinader a la entrada de su gobierno, que decía, la Cámara de Cuentas responsable de auditar nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera, pero en ningún caso ha acudido. Y decía él, cierro que solo respondía a los intereses del PLD, el desafío que enfrenta esta, esta institución o este departamento del Estado en estos momentos más que nunca. ¿Cuál es su posición y qué tan dispuesto eh, está usted a llevar sobre sus hombros todo, toda la responsabilidad que tiene esta institución y que tiene un gran desafío por delante? Mira, la Cámara de Cuenta, eh, y por eso eh, me entusiasma más eh, la aspiración en esta oportunidad, porque debo decir que, y lo presentaba Yerjan fuera de, de, de cámara, en el 2016 nosotros fuimos candidatos a la, a, a la Cámara de Cuenta. De entre 279 aspirantes, nosotros quedamos entre los últimos 15, de los cuales eligieron los cinco. Sí, o sea, importante. nosotros tenemos... Un know-how, un background ahí, eh, eh, un una histórico. Una pre precalificación. Una precalificación, sí, una precalificación ahí. Que en estos momentos, en este tiempo, y con la visión que está implement intentando implementar el presidente de la República, sí, Luis Abinader, respecto al tema de transparencia. Corresponde, sí. sí. Mira, recuerda que en el, el, el último discurso de, de la semana pasada, fue enfocado específicamente sí, en sí. el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Sí. Fue enfocado en el tema específico de, de organizar y controlar el uso debido, oportuno y transparente de los recursos del Estado Dominicano, del presupuesto de la nación. Entonces, eso nos compromete más a nosotros y nos entusiasma más a, a, a aspirar a esta pregunta. El... Ah, bueno. Ramón, una preguntita que es fundamental para concretar esta entrevista y esta proyección y que la sociedad asuma fundamental, hágala. Há, há. ¿Para qué fecha no son inicia la depuración y qué fecha está pautada por ley el que conozcan para la elección? Porque creo que tiene ya un plazo los, nuevos, los que están actualmente. Los miembros de la Cámara de Cuentas se eligen por cuatro años. Eh, el proceso inició en el pasado mes de octubre. Eh, estábamos supuestos a haber sido evaluados ya a esta, a esta fecha ¿En diciembre? Sí, en diciembre eh, Pero la, la ley establece que en el mes de febrero deben ser lamentados los nuevos miembros de la Cámara de decir, Cuentas Tenemos una fecha tope Todo para seca. que en 13 tiempo tiempo se realice esta sí. elección Entre la, elección de, entre la eh, toma de posesión del presidente eh, de la República y el mes de febrero Las autoridades nuevas tienen eh, la, el tiempo, el plazo suficiente para elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Qué pasó ahora? ¿Y por qué nos vamos al año que viene, al 2021, para la, la, la selección? Que son 432 los inscritos, los que depositaron o depositamos eh, eh, docu documento, expediente. De ellos, el, hace dos semanas hubo 110 eh, aspirantes o postulantes que tenían algunas dificultades o diferencias con impuestos internos eh, asuntos fiscales y la comisión permanente de Cámara de Cuentas le dio la oportunidad de 15, con 15 días para que resolvieran ese asunto ya el pasado jueves volvió a la Cámara de Cuentas el informe de, la, de, de, de, de impuestos internos planteando que 70 habían resuelto ese, ese, ese problema ese asunto y ahí viene que ya mañana, tengo entendido que se vence o se cierra la legislatura actual y se abre en el próximo mes de enero. Quiere decir que en enero, en la primera semana de enero, comienzan a, a, se comienza el proceso de evaluación, que será unos 300 y tantos que hemos quedado validados eh, para ser eh, elegidos, seleccionados, mejor dicho, eh, entrevistados o evaluados para ser miembro de la Cámara de Cuentas. Pero tenemos el mes de enero y el mes de febrero eh, puntualmente en eso. Bien, al final, yo quiero que tú nos digas sí, aunque sea a nivel de briefing, ¿no? ¿Cuáles son tus propuestas para mejorar la calidad del trabajo, del servicio que ofrece a la Nación la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Le había estado corriendo porque no quería decirlo <risa> para que después nosotros no me la... No, me la no bró, pero, dime, pero dime uno... Pero, o dos. mira porque la, aquí, pues, aquí plagia la, mucho la, de la cámara razón. de cuentas requiere le voy a decir un dato la cámara de cuentas tiene 503 empleados okay. tiene una sola, un, un solo domicilio un solo edificio donde opera que okay. es en, la, en Santo Domingo de esos 500 para que ustedes vean de las cosas que hay que, que resolver ahí que se pueden hacer de esos 503 empleados solo 122 son auditores de forma que te quedan 300 y tantos que son de la parte administrativa. Y yo digo y planteo, si la Cámara de Cuentas fuera una fábrica, la mayor cantidad de empleados y obreros debieran estar, deben estar trabajando en la producción de eso. ¿Y qué produce la Cámara de Cuentas? Reportes oh, de auditorías. Auditoría. Entonces no es posible que 300, vamos a ponerle que 400 de ellos sean, administren el trabajo que hacen 100. Hay, mil, cua, hay 2.426 instituciones que están sujetas a ser auditadas por la Cámara de Cuentas en la República Dominicana. Wow. Con, solo con sí? 503 empleados, de ellos 122 siendo auditores. Está proporcionado. Oye, lo que te digo. La Cámara de Cuentas es un órgano eh, independiente en la forma del manejo del presupuesto, en la forma administrativa y en la forma operat eh, en, en su, los procesos operativos. Pero ironías de la vida. De esos 513 empleados, que te dije que son 122, ¿tú sabes cuántas auditorías se hacen por año? 200, lo, lo sumo. ¿Tú sabes cómo se hace la auditoría? Cuando la institución lo solicita. Una locura. Y la, la Cámara de Cuentas tiene por ley, establecido inclusive en la Constitución, que en el mes de abril debe rendir un informe de cuál es la ejecución presupuestaria del año anterior a las cámaras legislativas. Porque debo decirle que los órganos de control, de acuerdo a la ley, a la, a la ley 10.04 y a la Constitución de la República, en su artículo 245 al 250, establecen que los órganos de control son la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, que la Contraloría General de la República es el órgano vivo, que en el momento tiene, debe revisar y auditar los recursos de, del Estado las operaciones. También es un órgano de control el Poder Legislativo, y la llamada sociedad civil, como, como, como lo denominamos. Son los entes veedores, eh, yeah. seguidores eh, de, la de la cama de la, de la Cámara de Cuentas. Bueno, ¿Qué sigue. nosotros proponemos ahí, eh, Amado? Ajá. El tema de la, de la revisión del, del, del recurso humano, la reorientación de las funciones del recurso humano y el tema de tecnología. ¿Qué asunto, qué problema hay en la Cámara de Cuentas? Pausa. Eh... Es el caso de que se en la Cámara de Cuentas, señores, las auditorías, en vez de, de programarse una auditoría por año por cada institución, es de acuerdo al pedimento que haga la institución. Sí. Y entonces eso limita mucho el adicionar y sobre todo las y la vigilancia. funciones de, de la Cámara de Cuentas de el inventario de instituciones las cuales se va a proyectar las próximas auditorías al final, sin preguntar al final de, te voy a dar una correcto. idea que se me ocurrió mientras te escuchaba hablar que quizás pueda servirte de algo hay un tema ahí que vamos a proponer que es la, el tema de auditoría forense que es un área muy tuya okay, eh, sí, sí. que es necesario que insista en la Cámara de Cuentas bueno, gracias Ramón Antigua por eh, someterse verdad a esta entrevista eh, Ramón Antigua es candidato a miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y nosotros esperamos que eso sea un hecho a partir de febrero del 2021 así es que te éxito. deseamos suerte muchos éxitos y gracias por estar con nosotros, seguiremos empujando aquí nosotros vamos a la pausa, cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana, no se vaya ahí viene el viceministro en poco tiempo